Bueno, pues vamos a jugar el eh, primer partido contra hardcore. Eh, espero no perderlo porque pues me va a costar a Falcao. Vamos a ver qué equipo tiene. Ya vamos a empezar a jugar. Eh, yo puse ahora sí que toda la carne al asador. No es un mal equipo, por lo que se ve. De hecho no es un equipo nada Nada malo. Upa, tiene, tiene un equipazo, eh. Tiene. Tiene a Balotelli, Tevez, Vidal eh, Ese corre rapidísimo, ¿no? ¿Cómo se llama el morenazo del MD? Eh, el Sharawi, Char Di Natalia adelante Vamos a ver qué nos espera, qué nos depara el destino Venga, suerte a todos Híjole, vamos a ver qué pasa, eh Tiene, tiene dos, dos jugadores en forma tiene dos jugadores en forma, es un buen equipo, ¿eh? la verdad. ¡Oh! ¡A Bomellang! Híjole, muy buena jugada de de Falcao. Y, híjole, híjole, qué buena jugada de Bomellang. Lástima, lástima que no terminó en gol. ¡Uy, uy, uy! ¡Penal, penal! ¡Penal! Nos dieron un penal. Nos dieron un penal. Sí, sí era penal, ¿eh? Vamos a la repetición. Ahí. ¡Ay, sí lo tiraron, ¿eh? Lo tiraron a Riveri. Vamos a ver si he visto los tutoriales. Vamos a ver si visto los tutoriales. ¡Uy, Dios mío! ¡Gol! Uy. Uy. Palcado. Uy, Falcao. Qué terror. Uy, los falló. Jomes, vamos Jomes. Uno uh, se empataron, uno uh, se empataron, Dios mío, Nos empataron. Qué mala salida, ¿eh? no puede ser. Bueno, a hacer un tiempo intenso, este, muy parejo. La verdad está jugando muy muy bien, tiene un muy buen equipo. Eh, vamos a ver qué podemos hacer con, con lo que tenemos y, y pues a darle. Venga, vamos, vamos. Uf, uf, no se el segundo. Uf. Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Ay, oh. Oh, Dios mío! Vamos a Bumayen! ¡No puede ser! ¡Ah, Frankie! ¡Qué bonita jugada, eh! ¡Ah! ¡Chin! La acomodó mal. La acomodó mal ahí. ¡Vamos, equipo! ¡Venga! ¡Que vengan las bestias! ¡Que vengan las bestias! bien, bien, bien! venga. venga, venga. aquí perdimos eh, nuestro contacto con la cámara. Estaba tan intenso el partido que, bueno, no pude... No pude regresar a a reconfigurar todo, eh, aquí fue una jugada muy buena, una salida obviamente todos chavos adelante, no no, no no, tuvo fortuna a la hora de impactar la pelota y la pudimos salvar. Una gran jugada, minuto 90, se estaba acabando el partido, un centro súper bueno, Falcao brinca, Cavani la tiene y la falla, y la falla al minuto 90, no puede ser, no puede ser y pues bueno, hablar fue todo. Acabó el partido, se vino la noche, se muda, se muda Radamel Falcao, es, es una noticia muy triste para nuestro equipo. Eh, lo va a extrañar Riverí, lo va a extrañar Rubén, lo va a extrañar Noir, está ahí. Y lo prometido es deuda, aquí estamos entregando tristemente a, a Radamel Falcao. No nos llevan a un jugador tan malo, de hecho es un compadrito de él, también colombiano, a, a Freddy Guarín. Falcao, cuídate mucho, te queremos, gracias por todo, gracias por, lo, por la entrega, gracias por los goles, gracias por las sonrisas, gracias por la lealtad. Muchas gracias Falcao, que te cuiden y que te valoren, que te cuiden mucho. Perdóname, perdóname, te perdí Falcao, espero volverte a ver, espero que no te tardes mucho. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado este episodio del reto de Bájame de mi nube, pues aquí Maxi. Me bajó de la nube. Y hablar. Espero que sigan pendientes en los siguientes retos. Vamos a explicar el que sigue el día de mañana. Y va a ser un jugador realmente muy bueno. Muchísimas gracias amigos por ver este video. Felicidades Maxi. Disfruta Falcao. Y recuerden hoy en la derrota y en la victoria. FIFA la vida.